Ha sido una jornada bien productiva. Gracias a ti, presidente, y gracias a todos ustedes. Yo, para cerrar esta transmisión en cadena nacional, mostrándole a Venezuela, a nuestro pueblo, el avance de nuestros convenios, de nuestra alianza. Todo lo que nosotros hacemos en función de los intereses del pueblo venezolano, y en este caso, intereses compartidos, ¿eh? beneficio mutuo beneficio común para nuestros pueblos, para nuestras naciones, nuestras repúblicas, el desarrollo económico, el desarrollo social. Yo le voy a pedir al presidente Alexander Lukashenko que haga el cierre de este evento extraordinario, de tanta importancia, con sus sabias palabras, con sus sabias orientaciones. Por favor, Alexander, señor Presidente. estimado estimado señor presidente Hugo, querido Hugo antes que todo quiero agradecerte всех, que es, y a, a ti y a todos tus colegos, colegas por tan cálido recibimiento prestado a la delegación bielorrusa ya es tercera vez que vengo a la hermana Venezuela Y no me canso de expresar mi admiración por estos logros en, la constru en el camino de, la, de, la, de un Estado independiente, de la construcción de un Estado independiente. El que me conoce bien nunca dice que, que soy una persona que sabe halagar, pero debo decirlo eh, si no estuvieras tú, no habría proyectos No habría estos logros Y tampoco estaría Bielorrusia en Venezuela Yo no estoy exagerando No digo, no es porque estén las elecciones próximas Yo sé que las ganarás yo solo quiero ti, cuidado, a a expresarte a mi admiración y mi agradecimiento milos de miles de bielorrusos que tienen aquí la posibilidad de trabajar y de um, también colaborar en el, eh, también con este trabajo. Bielorrusia con ustedes tiene una excelente relación. Nuestra, nuestra cooperación crece. Hemos crecido al nivel de socios estratégicos. El entendimiento mutuo en el nivel político es una base confiable para el crecimiento de esta cooperación. Acabamos de celebrar la realización exitosa de los proyectos de la extracción del petróleo, de, los, de la exploración, de, sismo, de tec tecnología, para, de sísmica, de gasificación, de arquitectura y construcción, con industria, y agricultura y muchas, y muchas otras áreas. Estamos totalmente decididos a continuar este trabajo de, gran dimensiones, de grandes dimensiones y estoy seguro que en este camino lograremos excelentes resultados. Solo hay que pensar en una cifra. En cinco años, nuestro intercambio comercial crecido, ha crecido más de 200 veces. Hace seis años teníamos solo 6 millones en intercambio comercial. Más de 1.500 millones ahora. Es muy importante que hayamos firmado hoy cerca de 20 acuerdos demostrando nuestra capacidad, nuestra voluntad de avanzar. No voy a nombrar los proyectos, ustedes acaban de escucharlos. Quiero en conclusión decir una cosa. En la víspera de mi visita yo me interesé de saber la opinión pública de Venezuela sobre nuestra cooperación. Una gran cantidad de venezolanos apoyan lo que nosotros hacemos con el presidente Chávez. Pero hay algunos compañeros, si es que se les puede decir así, que eh, ponen en duda nuestra cooperación. Seguramente esto es así naturalmente, por supuesto que es así, es un momento político. Pero quiero decir de nuevo, repetir lo que dije entrando a este palacio. Los bielorrusos vinieron a, a ustedes como hermanos vinimos por llamado de su presidente patriota este es mi amigo este народа. es un amigo del pueblo bielorruso y, знать, y ustedes deben saber говорил, quien quiera que hable aquí lo que sea que no прикид, planifique en, en contra nuestro todo. estado hará todo lo que él pida mi amigo Chávez y yo estoy seguro que, que dentro de cinco años al encontrarnos en esta sala hablaremos de proyectos más grandes que haremos realidad a pesar de nuestros no amigos y enemigos. Y en, este y en este camino nadie nos detendrá. Esa es mi respuesta corta a aquellos que, que, que aún duden que de que no de lo que nosotros hacemos. Gracias. malos amigos. Cada bielorruso sabe de Venezuela y de los venezolanos Ustedes nos pusieron su hombro en los momentos más difíciles En la víspera de mi visita a Venezuela Una de las personas más talentosas de Personas sencillas Estuvo un año... Eh, hace, un, estuvo seis meses trabaja, eh, preparando este cuadro y me pidió muy encarecidamente una persona muy sencilla pero muy talentosa que yo se lo entregara presidente al presidente chávez con los deseos de muy firmemente y muy valientemente y y moverse al frente adelante seguir adelante Permítame cumplir esta misión. Bien, en este momento, presidente, Alexander Lukashenko está entregando un... Es un trabajo muy fino. Si lo ven, aquí cada elemento se puede ver bajo un microscopio. Estuvo trabajando medio año, seis meses. Este suero yo se los entrego. Gracias. Quiero agradecer tus palabras generosas, hermosas, llenas de, de afecto y de hermandad. Quiero agradecer este obsequio y llévale un especial reconocimiento al artista bielorruso. Me, dicen, me dijiste que es hecho a mano, me comentabas, ¿no? Bolívar, nuestro Bolívar, que ha podido ser también bielorruso como nosotros, con todo respeto, nos sentimos también de esa tierra, nos sentimos también parte de ese pueblo que tú liderizas, diriges, Alexander, ¿No? Porque nosotros nos sentimos de todos los lugares, y los que luchamos por la dignidad de los pueblos somos hermanos de verdad. Gracias, hermano, por tu visita, por tus palabras, por el apoyo, y como dijiste, dentro de cinco años, o cuatro, o seis, Aquí estaremos, y allá estaremos, en Minsk, dándole continuidad a nuestra alianza y convirtiendo a nuestros países cada día en, en, en esos polos, polos de desarrollo del nuevo mundo pluripolar, para lograr lo que Bolívar decía, el equilibrio del universo, para que pasemos la página para siempre de la era de los imperios, de la agresión a los pueblos, de la de nuestros pueblos, de nuestra república, de nuestras naciones. ¡Que viva Bielorrusia! ¡Que viva Bolívar! ¡Viva Lukashenko! ¡Viva Venezuela!